La bola cuando le viene a Cristina La más hacia dos Va a ser muy difícil que la ponga bien en cuatro o Esa bola es la corta, la que está dos es aquí Acércate un poco más Ya No te quedes en la línea, acércate más a la bola la... La llama pega todo diagonal ¿Sabes cómo juega? ¿Cuántos años más tiene que jugar con ella para conocerla? Dime, ¿la taquete con bastón? ¿Ah? Este... Está la gringa atrás con la segunda línea, atenta a Milagros, tú que estás adelante, ayudas a la colocada. ¿Sí? Claro, y no te adelantes en saltar una bola separada, que el carro sale lo que es. Ya, vamos,